Para ponernos un poco en contexto, hoy es 20 de mayo, todavía no es ni el mediodía, así que estamos de mañana. Hace aproximadamente 4, 3 días que estamos acá en el Carro del Águila, después del problema que tuvimos con Leica del motor, seguimos en la estación de servicio. Bueno, ya nos está viniendo a buscar la grúa, así que dejamos todo más o menos acomodado de manera que no se abra nada. Buen día, buenas tardes, buenas noches, gente, no sé a qué hora van a estar viendo esto. Yo soy Sofi el es Nico, por ahí dentro esta rufina y como verán todavía estamos con la amada Leica en Aira del de la Isla después de bueno, el percance que tuvimos en la ruta. Hoy es 20 de mayo, es el cuarto día desde que llegamos hasta acá y finalmente vamos a salir de este lugar hacia San Rafael. Tenemos una linda odisea el día de hoy, que ya van a ver un poquito más todas las los cuatro días que estuvimos acá, gente, estuvimos con la cabeza al ciento. sé que muchos vieron el video anterior, que bueno, fue donde contamos lo que nos pasó, va a quedar por acá arriba, si todavía no lo vieron, gente, esto es súper reciente, siempre subimos los videos con un poco de pasado lo que pasó, pero bueno, esto es súper reciente y no queríamos dejar de ponerlos en contexto con esto que está pasando, y bueno, tratar de verle la parte creativa, porque... Para algo somos Chilean and Create. Fueron días como de, de mucha gestación, de muchas cosas para bueno, tratar de juntar el efectivo que es necesario para todo lo que vamos a hacer el día de hoy y para todo lo que se viene en la reparación de Leica. Si hay algo que nos quedó súper claro después de estos cuatro días es que no hay, no hay vuelta atrás de este estilo de vida que es realmente lo que queremos, que es realmente lo que amamos y que vamos no a hacer. Sí, que no estamos solos, hay un montón de gente bancando ¿no? Y que vamos a hacer lo imposible para estar nuevamente en la ruta Lo antes posible también Así que acompáñenos en la odisea de lo que va a ser hoy Va a venirse Leica en grúa y un par de cositas más Que les vamos a mostrar a lo largo del video ¡Vamos! Para qué lado tenemos que ir ahora ahora aprovechamos para acomodar un poco la camioneta porque bueno, al ir en grúa todo se mueve un montón así que ahora vamos a bajar los colchones para tapar bien los muebles y que no abra nada bueno, ya nos está viniendo a buscar la grúa así que dejamos todo más o menos acomodado de manera que no abra nada descolgamos todas las cosas la cama, bueno, no se ve mucho pero ya la cerramos y nuestro colchón va a quedar un poco doblado después de esto Pero bueno, quedó tapando el mueble donde está toda la comida Porque si eso se abre, primero que todos los frascos son de vidrio Si puede salir muy mal y puede terminar todo tirado en el piso Así que bueno, Leica hoy está un poco desordenada Bueno, como vieron, ya pasamos el primer trayecto para llegar a Mendoza, que lo hicimos en Grúa. Estuvimos tres días pensando qué hacer, nos habían pasado unos números súper altos por momentos. Pensamos que el seguro nos cubría el trayecto en Grúa, pero bueno, nos terminaron de confirmar que no, entonces fue empezar a pensar qué podíamos hacer. Así que nada, hicimos este trayecto en Grúa que nos trajo desde donde estábamos en La Pampa hasta... Carmenza en Mendoza son casi 180 kilómetros 170 y pico aproximadamente y tuvimos bocha de suerte porque hicimos un montón de averiguaciones y el kilómetro de Bruma está entre 200 y 250 pesos gente así que saquen sus cálculos afortunadamente pudimos hacer estos 175 kilómetros más o menos por 18 mil pesos es un montón de plata es un montón de plata pero pasar de 42 mil a 18 mil pesos, eh, nada, gente, es un montón la diferencia y ya estábamos cansados de ver cómo seguíamos queríamos meterle porque queremos que el corazón de Leica vuelva a andar queremos volver a las rutas, así que decidimos hacer eso y ahora estamos en la segunda fase del trayecto para llegar a Mendoza y les vamos a mostrar un poquito de esto Estamos ya en la ciudad de San Rafael Llegamos hace un poquito más de una semana ¿Cuáles son las novedades que tenemos hasta el momento? Está clavado el cigüeñal, eso es algo que sabemos seguro, han venido un par de mecánicos a ver la camioneta y eso es lo que sabemos. No hemos podido sacar el motor porque eso representa bueno, un montón de esfuerzo de logístico, varios días de mecánicos y bueno, costos que afrontar. Así que esas son las novedades que tenemos de momento, el cigüeñal está clavado, hay que ver qué tan roto está dentro para ver qué se puede reparar, si conviene repararlo o qué nos conviene hacer. Respecto a esto, estamos pensando en hacer un vivo por ahí el domingo de la semana que viene. No sabemos qué opinan, nos gustaría leerlos en comentarios, podemos charlar al respecto. En este momento particular es súper, pero súper importante si pueden ver los videos, suscribirse, comentar, compartir y todas esas cositas. Que no salen plata y que ayudan un montón a que YouTube vea todo el esfuerzo que le estamos metiendo en el contenido que estamos generando San Rafael Mendoza nos ha tratado de una forma increíble, la verdad es que no nos podemos quejar Uno siempre dice como que puede estar peor, pero realmente podríamos estar peor Este lugar es, miren lo que estés es. Este lugar es hermoso, estamos súper cálidos, súper bien, así que no nos podemos quejar al respecto. No queremos dejar de agradecer a toda la gente que escribió, a toda la gente que se preocupó, a toda la gente que estuvo ahí charlando con nosotros, a todos los que hicieron un aporte de verdad. De verdad estamos muy pero muy agradecidos por eso, es increíble todo el apoyo y el soporte que hemos tenido estos últimos días, que han sido unos días de, de, de mucho pensamiento, de mucha cosa, de leer, de mirar un montón, de, de días muy abrumadores, así que de verdad... Muchas pero muchas gracias por eso No se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook Ahora también TikTok Estamos subiendo un montón de contenido en todas esas plataformas Este viaje es un poquito de todos Así que pueden entrar ahí y enterarse cómo vienen los avances Que es mucho más fluido que lo que vamos subiendo acá en YouTube Y nos vemos en el próximo video el próximo miércoles Gracias a todos nuevamente